Bueno, el, el primer, el primer legado que nos queda es eh, pues, continuar con la, con la actividad, que sea pues, los problemas que tengamos y la falta de recursos, que, que la verdad que es un reto bastante, bastante importante, y liderar un poco la implementación pues, del marco de que si lo no aprobamos, pues tendremos que llevarlo a cabo. Y bueno, y estos objetivos, que, que la verdad que. Me gustaría, me gustaría, no sé si, bueno, bueno no, no repetirlo, porque lo no, no, no acabamos de, de decir, pero sí que tengamos muy en cuenta y que al final el papel que nosotros, que, que la, que nosotros tenemos y que, que, que, que así sea eh, como junta directiva es seguir transformando la realidad. Que a mí hay algunas veces que me da la impresión de que, de, que se nos olvida, bueno, que se nos olvida el, el, el discurso de algo, que, que al final... Estamos aquí, es, es para, para esto que pone, que tengo aquí, que me gusta muchísimo en, en el resumen del Ejecutivo, que es aspirar a un mundo donde se protejan, se respete y se promuevan los derechos humanos. Y se promuevan los derechos humanos y sigamos trabajando en terreno, en en de nuestros cuatro países, con, con, con vistas a cambios, según planteamos en el marco estratégico, y sin dejar de atender lo que somos aquí. Siguiendo siendo eh, riguroso, siguiendo trabajando en la universidad, siguiendo trabajando con, con el <tose> tareas, que como, eh, como el estudio, si es, que espero que hayáis tenido oportunidad de leer, que y, hicimos y hace un tiempecillo, realmente creo que es una herramienta de la transformación social. ¿no? Y, y teniendo, un, teniendo una voz, ¿no? y, y, continuando con, con la movilización, y eh, continuando con la voz aquí. son eh, las ideas que, que aparte del marco estratégico, pero que me gustaría mmm, como recalcar que esto es lo que queremos hacer y que estamos todos en una. Y bueno, pues además de un poco liderar el proceso de la implementación del marco estratégico, o sea, si así lo, lo aprobamos, marcábamos dos ideas, de, una que le llamábamos adaptar un agua a los tiempos, que creo que va mucho con lo bueno, que ya nos estaba hablando los tiempos que cambian, tenemos que cambian no solo financiación, sino la forma de, de relacionarnos, eh, las preocupaciones, en, los, en lo que pasa en el mundo y el lo que tenemos que tener y cómo y, y un agua en GABA que seguir trabajando en, en esto. Por un lado, hablábamos de esa, de, de esa mirada por intentar adaptarnos a, a, a los nuevos contextos y por otro lado, marcábamos como otra línea de intentar de, de mejorar la eficacia de la Junta Directiva y hizo aporte por parte pues, de, de la organización. Por pues, lo bueno, menos, pues, eh, pues, según, nos los, los, los comentado y nos podéis comentado por qué personas que están en la, en la Junta Directiva, pues muchas veces, pues por los riesgos de trabajo, por las agendas o por, por, por el día a día de, de todos, eh, a veces, a lo mejor las tareas de las operativas, su trabajo diferente de, de, de la Junta Directiva, pues. Podría, podría podría funcionar mejor ¿no? o, o, o tener una, una comunicación más alta con diferentes personas de, de que, bueno porque hasta ahora que siempre, pues, se ha, se ha, se ha cargado como ¿no? todo el, el peso de la comunicación a través de la gente ¿no? y, y bueno y escucharos un poco a todos ¿no? y entonces bueno estas son como las las dos pues, pues, un poco eh, que nos marcamos así que me gustaría deciros que, eh, que al final pues, que la Junta directiva somos, o sea, somos nosotros o sea, al final eh, pues, somos nosotros somos voluntarios que adquirimos esta, esta responsabilidad pero que somos nosotros y que, que con, aunque lideraremos un poco los, los procesos, pero no vosotros, o sea, que sois vosotros vosotras, que estáis aquí y con los, eh, con los que seguimos trabajando y espero que eh, espero que podamos seguir, eh, si así lo queréis, contando con, con vuestro apoyo y con, con vuestro trabajo para seguir liderando un poco es este, este proceso y continuar eh, con, con esa visión de un nuevo Y luego hay un, hay, hay un pequeñito punto de, de, de propuesta que no sé si lo habéis leído en el último párrafo, que había una... Pues, un, un poquito más operativo de, de propuesta de, de, de cambio en la elección de la, la Junta Directiva. La, la Junta Directiva, como creo bueno, que bien sabéis, se le cada dos años y siempre la elegíamos en la Asamblea de Presidentes del Tribunal. Con el proceso del marco estratégico, no sé si recordáis que en el diciembre pasado decidimos dar una prórroga si meses a la junta directiva para que hubiera un cambio sin que hubiera una aprobación y, y bueno y ya que esta, en esta junta es cuando vamos a votar la nueva perdón, en esta asamblea es cuando vamos a votar la nueva junta directiva pues bueno, nos planteábamos el mantener ese y cada dos años, o sea que la siguiente eh, votación en la junta directiva fuera en esta misma asamblea dentro de Dentro de dos años. ¿no? Y luego hay, hay algo que la verdad que no sé si lo querías explicar, pero que lo explicaba bastante bien: que, que tiene bastante sentido que esto sea en junio para que la nueva junta directiva que tome como las tiendas que pueda definir un presupuesto nuevo y, tenga, o sea, y no le engañe el, el presupuesto de Entonces, bueno, pues esta era una, una pequeña propuesta. ¿eh? no siguen cada dos años, pero que hasta donde está esta asamblea, a no ser que, que nos llegamos cuenta, que es que en esta asamblea no llega de jugar mucho calor y de venir mucha gente, y tenemos que llevarnos bueno, pues, cosas a renovar no, ideas que danas. Y bueno, creo que estas son, estas son un poquito las, las pequeñas ideas que teníamos que nos quería contar y un poco todo, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre las personas.